Cordial saludo a todas las personas que me están viendo Mi nombre es Juan Pablo Puentes Vargas Les doy la bienvenida a mi segundo video de mi canal jurídico Como vimos en el primer video de presentación La idea es que en este canal Podamos abordar diferentes temáticas jurídicas Principalmente relacionadas con la propiedad intelectual Y con el derecho informático Para ello, en este video Vamos a hacer como una introducción Al tema del derecho informático Para que ustedes conozcan un poco más de qué se trata esto entonces, entrando en materia, hay que decir en primer lugar que en español también se conoce el derecho informático como derecho tecnológico, derecho a las nuevas tecnologías, derecho de las TIC, ciberderecho, pero básicamente todas estas denominaciones hacen referencia a lo mismo y es al derecho informático. Ahora bien... ¿Qué es la informática? Antes de poder entrar a definir eh, qué es el derecho informático. La informática, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Entendido computadoras, no solamente como nuestros portátiles, sino en un sentido amplio, por ejemplo, abarcando los celulares o dispositivos móviles inteligentes. Ahora bien, teniendo claro qué es la informática, entremos ahora sí a definir de forma sintética qué es el derecho informático. Podemos decir entonces que el derecho informático son los aspectos jurídicos de la informática, la regulación jurídica de la informática y todo lo que está pues alrededor de esto, las nuevas tecnologías. En este punto hay que diferenciar el derecho informático de la informática jurídica, que es una confusión que, pues, que es común a veces en algunas personas la informática jurídica a diferencia del derecho informático es la aplicación de la informática de las nuevas tecnologías al derecho, los diferentes ámbitos jurídicos por ejemplo ahí encontramos todo el tema de los software que utilizan en despachos judiciales en despachos de abogados, etc. entonces en conclusión el derecho informático, los aspectos jurídicos de la tecnología mientras que la informática jurídica es la Tecnología, la informática aplicada al derecho, los diferentes aspectos jurídicos. Bueno, ahora miremos en un aspecto práctico que abarca el derecho informático. Primero, primer lugar, hay que decir que el derecho informático, pues por sus características, es digamos que transversal a las diferentes áreas del derecho, pero aquí podemos encontrar en, en, en lo que se llama el derecho informático todo el tema de comercio electrónico, por ejemplo, eh, todo el tema de delitos informáticos, eh, un aspecto bien importante Todo el tema de pruebas digitales, algo muy importante y que es pues, muy transversal pues, a, todas las, a todas las áreas del derecho Acá encontramos también todo lo que es firma electrónica, los temas de contratos informáticos que son pues a grandes rasgos contratos que tienen como objeto bienes o servicios eh, informáticos contratos de hardware, eh, de software, por ejemplo desarrollo de software, de alojamiento de sitios web entre otros temas mm, todo el tema de derecho laboral e informática ¿sí? entonces eh, teletrabajo por ejemplo temas de libertad de expresión en internet, regulación de redes sociales y demás y en general Pensemos siempre que en el derecho informático está abarcado, está incluido todos los aspectos jurídicos de la informática, de las nuevas tecnologías. Entonces, espero que este video haya sido de su interés, que les sirva. Eh, los invito a que por favor me escriban acá en sus, los comentarios. ¿Qué temas pueden ser de su interés? Opiniones, sugerencias sobre el canal, sobre los videos que hemos hecho hasta el momento. Los invito a que me sigan en mis redes sociales que podrán encontrar acá abajo y que me visiten en mi sitio web www.juanpablo.co. Muchas gracias.